Yo te amo, de que el espacio No quiero que sigas sufriendo por mí Y sé que es difícil, pero no tienes que temeré por el que, aunque no lo creas, estaré ahí amándote lejos de ti. Pero yo seguiré con este sentido. Que yo nunca te he olvidado Con mi brazo abierto te estoy esperando Y sé que te fallé Por eso por favor perdóname Esto eh, eh. este último tiempo siento que me he conectado contigo He tenido problemas conmigo Llegaste a mi mundo menos de un segundo No veo blanco y negro siento tu amor profundo Yo seguiría junto a ti Amándote Buscando la forma de decir Gracias a ti por ser mi click Perdón si alguna vez dices sufrir Culpame a mí decir Que aunque yo no sea capaz de describir Que siento por ti Perdóname a mí Y por favor Vuelve, por favor no sabes cuánto a mí me duele Si tú no estás, yo solo quiero verte Y sentir que estás aquí Tú, tú, tú, tranquila Que a tu lado siempre voy a estar que no me busques, te voy a esperar no importa lo que te voy a cuidar Eres importante y muy especial Amándote Lejos de ti Pero yo seguiré Con este sentir Amándote Extrañándote Quiero seguir y Adam J <risa> From Music en la casa. Yeah, yeah. No importa la distancia, ni el lugar donde estés.